Eso. Buenos días a todos y gracias por estar esta mañana en un nuevo seminario online del CIO. Ya sabéis que venimos organizando seminarios de investigación online en el Instituto con periodicidad semanal desde el inicio de la pandemia. Y bueno, Y hemos aprovechado además este ciclo de seminarios para incluir por primera vez a compañeros, de, compañeros miembros del Instituto como ponentes y así cubrir una deficiencia que yo mismo había notado pero que otros muchos compañeros y compañeras del CIO me habían comentado previamente, y es que no llegamos a conocer del todo bien uh, en qué, sobre qué está investigando nuestro vecino de la puerta de al lado, aunque estemos todos en el mismo instituto, ¿verdad? Es por ello que hemos querido incluir este tipo de seminarios online, vamos a llamarlos propios o locales, una vez al mes, y lo hemos querido hacer empezando con la invitación de uno de, uno de nuestros miembros investigadores más destacados, como es Domingo Morales. ¿no? Entonces, bueno, Domingo es catedrático del área de estadística e investigación y operativa, y la verdad es que cuesta resumir su currículum, pero bueno, voy a intentarlo, eh, porque es extenso en todas las áreas en las que un profesor universitario puede participar de forma activa a, a lo largo de su vida, como son la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión. Eh, cabe decir aquí que Domingo fue director de este instituto en el pasado y presidente de la Sociedad de Estadística de Investigación Operativa, de la SEIO. Con respecto a su producción científica, bueno, pues eh, Domingo dispone en este momento de cinco sesenios de investigación. Ha publicado 125 artículos JCR, según la base de datos internacional WoS. Ha colaborado con más de 20 investigadores extranjeros. Es editor de revistas de reconocido prestigio internacional en su campo de investigación, como el Computational, Statistical and Data Analysis. Ha dirigido una decena de tesis doctorales. Ha sido invitado a realizar diversas estancias de investigación en el extranjero. Ha sido investigador principal de dos proyectos europeos, de siete proyectos de investigación a nivel nacional y, de hecho, lo es actualmente también de uno de ellos, manteniendo viva así una de, de las líneas de investigación más claras y fructíferas de nuestro instituto. En el ámbito de la transferencia, pues ha participado a lo largo de su carrera en más de 25 contratos con empresas e instituciones públicas, liderando, liderando la mayoría de, de estos contratos. Es especialista en el campo de la estadística de la estimación en áreas pequeñas y un referente a nivel personal y profesional en nuestro instituto. Y hoy nos viene a hablar sobre la mejor predicción empírica de parámetros bivariados de áreas pequeñas. Así que, bueno, Domingo, adelante y gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, bueno, muchas gracias, Juan, por esta eh, introducción a, a mi perfil y por la invitación que me haces a este, digamos, a esta fase del ciclo de, de conferencias del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa, en la que, bueno, vamos a ver un poco la investigación que hacemos cada uno de nosotros, de los investigadores del centro. Eh, lo, lo que voy a presentar eh, hoy es en colaboración con, con otros compañeros de, de aquí, de la, de la universidad, María Dolores Esteban, que es también del Centro de Investigación Nuestro, Agustín Pérez, que es del Departamento de Economía, eh, María José Lombardía, que es de la Universidad de La Coruña y Esther López Vizcaíno, que es del Instituto Gallego de Estadística. Lo que vamos a presentar es, es lo que estamos investigando ahora. De hecho, es un trabajo que, de, que estamos ahora revisando para volverlo a mandar a, a una revista. Entonces, eh, voy a empezar, eh, bueno, aquí hay un pequeño índice y, como digo, voy a empezar con el problema que, de interés que motiva el trabajo. Entonces, para hablar del problema de interés, voy a hablar primero de los datos con los que vamos a trabajar y luego de lo que pretendemos hacer. Entonces, nosotros vamos a trabajar con datos de la encuesta de presupuestos familiares, que, bueno, es una encuesta que lleva o que realiza el Instituto Nacional de Estadística anualmente. Eh, cuestiones por las cuales eh, se realiza esta encuesta, pues, eh, el estudio, digamos, de los eh, gastos de consumo del hogar y de las condiciones de vida del mismo. Entonces, el gasto del hogar es importante porque representa el 60% del PIB en España. Eh, cuando hay mucho gasto, eh, digamos, de las familias, el PIB sube y mejora la economía. Y dentro del gasto del hogar, eh, nosotros estamos Principalmente interesados en, en, en los gastos que hacen las familias en alimentación, con lo cual vamos a estudiar eh, el gasto medio anual que hacen las familias en alimentación, en otros en otros ítems, y la, la y las razones, ¿no? la ratio de, de, de, de dinero anual que las familias eh, gastan en alimentación. A ver si hay alguna diferencia por, por provincias. Bueno, esta encuesta, y aquí viene el dato importante, eh, se realiza para sacar estimaciones a nivel de comunidad autónoma. Entonces, los tamaños muestrales, muestrales están pensados para obtener estimadores directos, fiables, precisos, a este nivel, a nivel de eh, comunidad autónoma. Los tamaños muestrales a nivel de provincia, el INE los considera demasiado pequeños como para publicar datos eh, a ese nivel, eh, utilizando la misma metodología estadística, que son estimadores directos que utilizan solamente el valor de la variable objetivo, objetivo en el dominio de estimación. Bueno, por lo tanto, aquí eh, lo que se presenta es un problema de estimación en áreas pequeñas, que trata de eh, bajar un, en un nivel de, de, de agregación las estimaciones sin necesidad de aumentar el tamaño muestral. Entonces, el, el no aumentar el tamaño muestral hay que compensarlo introduciendo eh, información auxiliar en, en todo el proceso de estimación. Bueno. Nosotros vamos a trabajar con datos de 2016 y los dominios de interés van a ser las provincias, incluyendo Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, lo que queríamos estimar, o lo que queremos estimar, es lo que comentaba antes, pues serían los gastos medios en alimentación y, y, y en otros gastos, porque las variables, digamos, Z1 y Z2, pues sería el, el, el gasto, eh, que tendría un hogar o una familia J del dominio provincia D y entonces fijaros cómo eh, el eh, J, digamos, recorre desde 1 hasta N de mayúscula, que sería el número total de, digamos, de familias que hay en la provincia D y D pues, recorre las provincias, incluido las, eh, las ciudades autónomas. Otros dos parámetros que queremos estimar es eh, la razón de gastos. Y la media de las razones, ¿no? El primero, repito, que es una, una razón de medias, y el segundo es una media de razones. Eh, aquí lo que es interesante observar es que los primeros parámetros son lineales, el último de los parámetros, este A sub D, también se puede poner en forma lineal, pero el último parámetro, eh, perdón, el parámetro central, este R, no es lineal. Entonces, estimar una razón de forma insesgada es una cosa complicada. En general, eh, cuando se estiman razones, se pueden tener estimadores asintóticamente insesgados, pero no eh, insesgados cuando el tamaño muestral es pequeño. Bueno, pues esto motiva eh, la investigación que nosotros estamos haciendo porque queremos proponer estimadores que sean insesgados o básicamente insesgados bajo la distribución del modelo que nosotros vamos a proponer. Bien. Cuando hablo del modelo que, que, que vamos a proponer es porque vamos a utilizar eh, un enfoque de inferencia en poblaciones infinitas basada en, eh, en modelos estadísticos. Entonces vamos a introducir poco a poco la anotación que vamos a utilizar, vamos a considerar una población U, en este caso sería España, que está particionada en D dominios, que serían las provincias, las N mayúsculas van a representar los tamaños poblacionales y las n minúsculas los tamaños muestrales. Entonces, nosotros vamos a, su a suponer que para cada familia o, o para cada hogar de una provincia eh, tenemos un vector de eh, variables continuas, que vamos a llamarlo mmm, vector objetivo, y que, eh, bueno, pues que en este caso pues, va a ser bivariante. Va a tener dos componentes porque vamos a generar el modelo. Eh, precisamente para el problema que hemos planteado. Lo podríamos haber generado multivariantemente, eh, poniendo aquí muchas, pero bueno, la teoría es básicamente la misma, ¿no? Lo difícil es pasar de 1 a 2 y pasar de 2 a 3 es, es, es relativamente fácil. Luego vamos a tener unas variables explicativas, eh, un conjunto p 1 de variables explicativas para la primera componente y un conjunto p 2 de variables explicativas para la segunda componente. Porque el comportamiento de estas variables objetivos las queremos explicar en función de unas variables explicativas que nosotros dispongamos. Bueno, las variables explicativas las ponemos en una matriz diagonal, que tendría entonces dimensión 2 por p, donde p es p 1 más p 2, vamos a introducir también lo que entendemos como parámetros de regresión, tendremos un, un vector de parámetros de regresión para la primera componente y un vector para la segunda componente, y de esta forma ya podemos montar lo que vamos a llamar un, mo un modelo de, eh, de regresión con errores anidados, bivariante, homosedástico y poblacional. Poblacional, porque el modelo lo vamos a plantear para toda la población. Fijaros que aquí la variable objetivo es bivariante, esto es un vector, o sea, todo lo que tenemos aquí son vectores. Esto de aquí es una matriz, este es un vector columna, este es un vector aleatorio, que es el vector de efectos aleatorios, y este es el vector de errores. Bueno, el vector de efectos aleatorios va asociado a cada dominio y nos permite de alguna forma eh, introducir o modelizar la variabilidad que hay entre dominios, entre provincias. De modo que nuestra, las observaciones nuestras dentro de cada dominio van a ser dependientes y entre dominios serán independientes con este modelo. Con respecto a las distribuciones de UD y de EDJ, es decir, del, eh, del efecto aleatorio y del error, pues eh, vamos a suponer que son normales, normales eh, bivariantes con matrices de varianzas-covarianzas, que las vamos a ver en la siguiente transparencia, esta para el efecto, el efecto aleatorio y la VE para el error del modelo. Entonces, eh, el modelo es homocedástico porque los parámetros de estas matrices no dependen del índice D ni del índice J. Bien, en definitiva, los parámetros de varianza o parámetros de los componentes de las matrices de varianzas covarianzas, pues son estos seis parámetros. Por cada matriz vamos a tener dos parámetros de varianzas y uno de correlación. Y, eh, bueno, pues estos parámetros habrá que estimarlos. Bien, el modelo lo podemos plantear, fijaros que en la transparencia anterior, la que acabamos de ver, el modelo lo hemos planteado a nivel de hogar, es decir, a nivel de unidad. Claro, nosotros ahora podemos encolumnar los vectores y plantear este mismo modelo a nivel de provincia, donde ahora esta variable objetivo, o este vector objetivo, I sub D, eh, sería el resultado de encolumnar a lo largo de todos los hogares de la provincia, los vectores correspondientes a cada familia. Bueno, pues hacemos lo mismo con todas las componentes del vector anterior y lo podemos representar de manera eh, vectorial de esta forma, fórmula 2, donde ahora los vectores u sub d y e sub d vuelven a ser normales, este bivariante, este ya multivariante, y aquí la matriz de varianzas covarianzas es una matriz diagonal porque hemos supuesto que eh, los errores son independientes. De la misma forma que nosotros podemos plantear el modelo por provincias, lo podemos plantear para toda la población, es decir, para España, volviendo a encolumnar las provincias. Y entonces, esta es la fórmula la general que tiene un modelo lineal mixto. Bueno, la ventaja de escribirlo de esta manera es que podemos utilizar parte de la teoría desarrollada para modelos lineal mixto. Y esto es lo primero que vamos a hacer. Bien, bueno, para poder... Para poder seguir adelante y hacer inferencias, eh, vuelvo a la transparencia anterior, observad que lo que hemos planteado es aquí un modelo para toda la población. Pero a nosotros no estamos haciendo investigación en modelos estadísticos, nosotros lo que queremos son estimar parámetros poblacionales. Eh, y asociados a las áreas pequeñas, que en este caso son las provincias. Bueno, para eso vamos a utilizar lo que se llama la teoría de la predicción en eh, estimación en poblaciones finitas. Claro, en, en, en la estimación en poblaciones finitas hay dos grandes teorías. Podemos trabajar bajo la distribución del diseño muestral, y en ese caso, observad lo que ocurre, la población está fija, y la muestra es aleatoria, es decir, sobre una población fija, nosotros extraemos aleatoriamente la muestra, y la distribución de probabilidad que interesa es la del mecanismo aleatorio por el cual extraemos la, la muestra. Pero nosotros le podemos dar la vuelta a la tortilla, podemos situar el observador en la muestra, y entonces, lo que observaríamos, si la muestra está fija, es que la población se mueve. Y entonces, esta es la teoría predictiva, la muestra está fija y la población es aleatoria. Y si la población es aleatoria, será aleatoria según una distribución de probabilidad. ¿Cómo introducimos la distribución de probabilidad? Con el modelo lineal mixto que nosotros eh, hemos fijado para la población. Luego nos situamos en ese contexto. La muestra no es más que un subconjunto fijo de la población. Y la población, y entendemos sobre todo por la población, el vector de la variable objetivo que se mide en todas las unidades de la población. Eso es lo que es aleatorio. Bien, eh, una vez, digamos, nos hemos situado en el, en el esquema probabilístico con el que vamos a trabajar, podemos seguir avanzando. Bueno, la, la muestra o el conjunto de unidades observadas, pues, se puede particionar también por, por, por, por provincias y vamos a denotar por R a la no muestra, de forma que, bueno, si nosotros cogemos la muestra y la unimos a la no muestra eh, obtenemos la población y si las intersectamos tenemos el vacío. Eh, ambas se pueden particionar por provincias, ¿no? Bueno... Con esta anotación de S y de R, nosotros podemos hablar de eh, la parte observada del vector poblacional I y de la parte observada del vector de la provincia D, que sería el IDS. Bueno, de la misma forma podríamos hablar de las partes no observadas. Bien. Sin pérdida de generalidad, nosotros podemos reordenar. Esto no va a afectar para nada a las matemáticas, simplemente ayuda a la escritura. Y vamos a poner por delante, eh, o vamos a renumerar las unidades de la población, de forma que eh, primero numeramos la parte observada y luego numeramos la parte no observada. Bueno, lo mismo que hemos hecho para el vector i. Y de, eh, de, de la variable que contiene los valores de la variable objetivo, podemos hacerlo para el resto de los elementos del, del modelo poblacional. Con lo cual podríamos hablar de un modelo VENER, VENER es eh, modelo de regresión con errores anidados bivariante, ¿no? el modelo que hemos introducido. Podemos hablar de un modelo marginal, que es el modelo que tendríamos en la... Eh, subparte observada de I sub D. Y este modelo lo llamamos marginal porque directamente lo obtenemos del modelo completo. Eh, no, no necesitamos hacer ninguna hipótesis, simplemente por toma de marginales obtenemos la distribución y obtenemos el modelo este completo. Bueno, eh, resulta eh, entonces, eh, de, forma, de forma sencilla, al tomar marginales, que el, el, el vector I de S, es decir, la parte observada del de vector I en la provincia D, pues tiene también distribución normal multivariante y su vector de medias. Lo tenemos aquí reflejado, esto lo calculamos, y esta de aquí es su matriz de varianzas covarianzas. Bueno, esto es un cálculo sencillo. Bien, entonces, el siguiente paso sería el cálculo del de estimador incesgado lineal óptimo y del predictor incesgado lineal óptimo. El primero para beta, fijaros que aquí hablo de estimador porque beta para nosotros, como estamos en un, en un contexto eh, frecuentista, es, es simplemente eh, un vector de parámetros, que es un vector de constante. Sin embargo, UD es una variable aleatoria. Mientras que aquí estimamos eh, unas constantes conocidas, aquí predecimos el valor que tomaría una variable aleatoria. Por eso, eh, estimador predictor. Bueno, eh, la teoría general, digamos, de, de la predicción, nos da eh, las fórmulas de eh, tanto del BLUE de beta como del BLUE, Bloop de UD, y las tenemos aquí, en la fórmula 4. Bien, ahora, para poder llevar esto a la práctica, tenemos que estimar los parámetros que aparecen en la matriz de varianzas covarianzas. Y para poderlo estimar, lo, lo, proponemos hacerlos por el método de la máxima verosimilitud residual. Bueno, este es un método similar al de la máxima verosimilitud. En el caso del método de la máxima verosimilitud, nosotros eh, lo que hacemos es maxima, maximizar la función del log verosimilitud del de vector de eh, variables objetivos. En este otro caso, en el caso de la máxima verosimilitud residual, previamente hacemos una transformación lineal de ese vector, pero no una transformación lineal cualquiera, una muy concreta que hace que el vector transformado tenga dos partes que son vectores independientes entre sí y que la verosimilitud de una va a depender de los parámetros betas y, los, y las componentes de la varianza y la verosimilitud de la otra parte solo dependerá de los parámetros de, de la varianza. Con lo cual la log verosimilitud del vector eh, transformado se puede poner como suma de dos sumandos y se puede optimizar de, de manera separada. Entonces, bueno, tiene ventajas computacionales y, bueno, tiene eh, buenas propiedades asintóticas, también los estimadores REML. Bueno, pues sustituyendo a los estimadores REML de eh, las componentes de la varianza, en, mm, en la fórmula de, del BLUE y del BRUP obtenemos las correspondientes versiones empíricas que son las que se utilizan en la práctica. Bien, eh, de la misma manera que eh, nosotros tenemos un modelo para la parte observada de la población, por toma de marginales tendríamos el modelo para la parte no observada de la población, que sería para IDR. Bueno, tenemos es, este modelo y, eh, bueno, ahora no solamente nos va a interesar eso, sino que nos va a interesar también calcular... Eh, la distribución condicional de la parte no observada condicionada a la parte observada bueno para eso previamente calculamos la matriz de varianza perdón la matriz de covarianza entre lo no observado y lo observado y eh, bueno hacemos el cálculo de la distribución condicional que vuelve a ser normal multivariante y aquí lo que tenemos es la media eh, condicional y la matriz de varianzas, eh, covarianzas condicional. Bueno, eh, analizamos qué es lo que ocurre cuando... El, el dominio de estimación eh, tiene tamaño muestral y cuando el tamaño muestral es nulo, ¿no? Bueno, este, este caso no se nos ha dado en la práctica porque todas las provincias tienen algo de tamaño muestral, pero pudiera ocurrir. Entonces, en este caso también seríamos capaces de, de dar estimaciones, serían sintéticas, pero seríamos capaces de hacerlo. Bueno, al final... Con todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que podríamos tener una representación de la parte no observada también como si fuese un modelo lineal mixto, solo que el efecto aleatorio ahora pues tiene una distribución distinta. Realmente lo que tiene es una distribución actualizada. Eh, bueno, en términos bayesianos, lo que tiene aquí, lo que, con lo que vamos a trabajar es con la distribución a posteriori, pero no vamos a hacer una inferencia eh, bayesiana jerárquica o completamente bayesiana, sino que vamos a utilizar un procedimiento empírico Bayes. Bien, los parámetros a estimar, vamos a distinguir dos posibilidades, vamos a hablar primero de parámetros lineales y luego de parámetros no lineales. Bueno, para ello vamos a suponer que tenemos una variable z. Oh, perdón, un, un, un vector Z DJ que contiene eh, pues dos variables positivas y continuas. Estamos pensando en los gastos del hogar, en alimentación y en otros gastos para situarnos. Entonces, un, un parámetro lineal para la provincia D pues sería un parámetro que tiene esta estructura donde la función h o bien es una función de R2 en R2 o bien una función de R2 en R. Eh, por ejemplo, aquí tendríamos los tres ejemplos que vamos a tratar en la aplicación a datos reales para gastos medios anuales del hogar o para la, los, los, las medias de, de, de la razón de gasto en, del hogar en alimentación. Bueno, que serían los parámetros eh, Z1 barra, Z2 barra y el parámetro A sub D. Bien, claro, el problema es que en las aplicaciones a datos reales, normalmente estas variables, eh, ya sea de gastos o de ingresos, eh, suelen tener una distribución asimétrica y no suelen tener una distribución normal, entonces nosotros insertamos en nuestro desarrollo teórico la posibilidad de hacer una transformación para acercar la distribución a la eh, normalidad, ¿no? En concreto, en la aplicación a datos reales, nosotros hemos utilizado la, la transformación log logarítmica, aunque hemos probado con alguna más. Entonces, si transformamos, o sea partimos de la base que somos capaces de encontrar unas transformaciones G1 y G2, G1 para la primera componente, G2 para la segunda, que nos lleven a la eh, normalidad. Y entonces el vector I, I1 y I2 que tenemos por aquí, este es el que vamos a asumir que tiene distribución normal y que va a seguir el modelo poblacional VENER que antes habíamos eh, introducido. Bueno, esto nos va a permitir escribir, los parámetros de interés, un parámetro lineal, eh, digamos, genérico, delta D, en forma, que sería lineal, y los parámetros Z1 barra, Z2 barra y AD. Lo podemos escribir en términos de las variables Y, en lugar del en términos de las variables Z. Y ahora, ¿cuál sería el predictor, el predictor óptimo? El predictor óptimo... Eh, aquí me da lo mismo hablar, repito, de predictor óptimo que, que predictor empírico-valles, pues eh, digamos se demuestra, ahora voy a hablar con, eh, digamos, termo, terminología frecuentista, frecuentista, el predictor insesgado que minimiza el error cuadrático medio se demuestra que es la esperanza condicional. O, si queremos la esperanza a posteriori, porque IS es lo que hemos observado, ¿no? entonces condicionamos a lo que hemos observado. Entonces si calculamos estas esperanzas, eh, al, ser, eh, al ser esto una suma, es fácil de calcular la primera parte, es decir, la parte de la, de la muestra, como ya está condicionado a IDS, esta parte de aquí deja de ser determinística, y es una constante, sale fuera de la esperanza, y, es, y, y aquí nos quedan unas esperanzas que son unas integrales eh, dobles. Claro, el problema es que estas integrales dobles no siempre somos capaces de calcularlas de manera explícita, porque bueno, son unas integrales complicadas. Por lo tanto, las vamos a tener que aproximar eh, numéricamente cuando no seamos capaces de, de calcularlas de forma explícita. Bien, entonces, eh, bueno, esta es la fórmula, la fórmula de nuestro predictor óptimo, y vamos a su vez a dar un procedimiento Monte Carlo para eh, estimar las, las o para aproximar estas, estas integrales dobles, ¿no? que podríamos utilizar, yo qué sé, un, un procedimiento basado en, en cuadraturas también. Bueno. Aquí tenemos un, un, el, un método de Montecarlo. es un método de Montecarlo Carlo simple. Eh, digamos, lo primero que hacemos si tenemos unos datos es estimar los parámetros y una vez los tenemos eh, estimados, nosotros simulamos de la función de densidad que nos aparece en la esperanza. Eh, simulamos los valores y eh, evaluamos, evaluamos eh, la, la, la función h de g a la menos uno, Muchas veces, y tomamos media. Bueno, pues este sería el, el método de Monte Carlo que eh, utilizaríamos para aproximar esa integral doble cuando no seamos capaces de calcularlo. Si somos capaces de calcularlo, pues no utilizamos el método de Monte Carlo. Bien. Eh, hasta aquí la teoría parece muy bonita, pero, bueno, tiene sus problemas a la, a la hora de la aplicabilidad. Porque fijaros que nosotros aquí tenemos una suma que recorre toda la parte no observada de la población. Y para, por ejemplo, simular estos valores que tenemos aquí, necesitamos conocer los valores de las variables explicativas en la no muestra. Claro. Eso es un problema. Eso es un problema porque entonces no podríamos aplicar la fórmula de 8 a menos que tuviéramos un archivo censal con esas variables X. Y claro, hay muy pocos países que tienen un censo de población y viviendas actualizado, ¿no? Eh, bueno, podríamos pensar en Finlandia, en Noruega, Suecia y Dinamarca, y poquito más, no sé si Suiza. Por lo tanto, esta metodología no la podríamos aplicar al caso concreto de la encuesta de presupuestos eh, familiares, porque España no tiene un censo de población y viviendas actualizado. Sin embargo… Bueno, esto podría, podría aplicarse sin ningún problema, en, en, en eh, si, si estuviésemos tratando un, un problema donde las poblaciones son, son empresas, pero no, no es el caso de las, de las familias, de los hogares. Bueno, eh, lo que nosotros íbamos a, a mostrar es una situación en la que sí es aplicable a nuestro caso, y es cuando el conjunto de variables explicativas es categórico, de forma que toma un número finito de valores. Si toma un número finito de valores, nosotros en la suma anterior podemos sacar factor común y podemos reordenar sumandos. Con lo cual, eh, sí podríamos calcular esto, pero a cambio necesitaríamos conocer eh, unas cantidades poblacionales. Necesitamos conocer el tamaño poblacional ...de los cruces de las provincias con las categorías del vector de variables explicativas. Eso tenemos que conocerlo o ser capaces de estimarlo. Si somos capaces de estimarlo, pues sustituimos en la fórmula y entonces nuestro predictor óptimo eh, sería calculable. Bien, bueno, pues esto es lo que hemos hecho en la práctica. Eh, claro, con lo cual perdemos, una poten pues perdemos algo de potencia de predicción... Eh, a nivel de unidad pero la recuperamos al agregar y, de, y en todo caso pues vamos a mejorar al estimador directo que no usa ningún tipo de eh, información auxiliar. Bueno, eh, toda esta misma teoría la podemos hacer también para los estimadores que no son lineales como por ejemplo una razón, eh, la diferencia que va a haber aquí es que eh, la integral que vamos a tener que apro a aproximar, pues es una integral múltiple y podemos perder algo más de precisión en esa aproximación. Pero la teoría básicamente es la misma, porque eh, nuestro estimador va a ser, digamos, la esperanza a posteriori del parámetro a predecir y, eh, y también, bueno... Eh, Proponemos un método de Monte Carlo, muy similar al anterior, que nos permitiría calcular o aproximar el, el, el empirical best predictor, el predictor óptimo empírico del el parámetro de razón. Mm, al igual que antes, nosotros esto lo vamos a calcular en el contexto... Eh, categórico, que es eh, en el único que podemos, eh, digamos, hacer, hacer las, estas predicciones si trabajamos con la encuesta de, de presupuestos familiares. Bueno, entonces esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo de acabar la charla. Y ahora vamos a decir cómo vamos a estimar el error cuadrático medio. El error cuadrático medio, pues, lo, lo vamos a, a, a estimar por bustras paramétrico porque dada la complejidad de nuestro estimador, que es una, en nuestro estimador en el fondo, nuestro predictor es una integral eh, que, no, que, no, que no podemos calcular de, de manera analítica, entonces eh, los, los, de, los desarrollos analíticos para, o matemáticos para aproximar el error cuadrático me, medio, pues eh, bueno, son bast serían bastante complejos porque tenemos que, aparte de hacer desarrollos en serie de Taylor, tenemos que poner hipótesis de, de, de, de que nos permitan intercambiar derivadas e integrales y bueno, sale bastante más sencillo eh, montar un, un algoritmo de booster paramétrico que nos resuelve el problema. Entonces, ¿el booster paramétrico cómo funciona? Pues a partir de los datos... Nosotros lo primero que hacemos es estimar los parámetros del modelo. Una vez hemos estimado los parámetros del modelo, nosotros podemos simular del, de lo que sería el modelo superpoblacional bootstrap. Simulamos, o sea, generamos la población completa, hasta N de mayúscula. Una vez, una vez hemos generado la población completa... De, los, de las variables obje, objetivo, podemos calcular los parámetros poblacionales verdaderos de la población Bustra. Luego, el siguiente paso sería la extracción de la muestra Bustra. En este caso, la extracción de la muestra Bustra eh, eh, eh, extrae exactamente los mismos índices poblacionales que se extrajo en la, en la muestra original, porque eh, al estar en la teoría predictiva, la muestra está fija. Y una vez eh, hecho eso, pues tenemos lo que es el estimador bootstrap teórico y su aproximación de Monte Carlo, que es la que nosotros utilizamos finalmente para dar un estimador del error cuadrático medio de nuestro predictor óptimo empírico, ¿no? A nivel de eh, provincia. Bueno, pues este es el, el bootstrap paramétrico. Y ahora voy a mostrar unas simulaciones que hemos hecho para ilustrar un poco cómo funciona esto. Entonces, eh, para, para hacer las, las simulaciones hemos, hemos utilizado una estructura de correlación similar a la que nos hemos encontrado en la aplicación a datos reales, es decir, con los dos parámetros de correlación positivo, y bueno, pues eh, generamos primero las variables X y luego las variables Y. Bien. En este, en este proceso de simulación tenemos que generar la población completa y luego extraer la muestra, que sería una, una primera parte de esa población. Bueno, pues esta es, digamos, más o menos como hemos extraído la población y eh, para simular lo que hemos, o para imitar lo que hemos hecho en la en la aplicación a datos reales las variables eh, explicativas van a ser categóricas. Bueno, utilizamos también la misma transformación que utilizamos en la aplicación a datos reales, es decir, la aproximación logarítmica, y lo que pretendemos es, como generamos población y generamos muestra, vamos a poder calcular los valores verdaderos de los parámetros a estimar a nivel de, de, de provincia, y los correspondientes predictores óptimos. Y entonces lo que pretendemos ver es cómo evoluciona el sesgo y cómo evoluciona el error cuadrático medio de los predictores. Bueno, para distintos eh, tamaños muestrales, eh, distintos números de dominio, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, estos son los pasos de la simulación, y como digo, lo que queremos calcular es eh, sesgos y errores cuadráticos medios. Bien, entonces pues, vamos a presentar lo, los resultados que, y los explicamos sobre la tabla. Aquí lo que presentamos son los eh, sesgos absolutos relativos. Bueno, digamos, como nosotros tenemos estimadores para parámetros que van variando con la provincia con el D, luego en esta tabla lo que hemos hecho es agregar, ¿no? Hemos puesto unos valores medios. En el caso de los sesgos, eh, al, al tomar medias los ponemos en valor absoluto porque si no podría haber un efecto de compensación y los relativizamos dividiendo por el verdadero, ver, verdadero valor y luego multiplicamos por 100. Luego esto está en porcentajes, eso quiere decir que nuestros empirical best predictors, nuestros predictores empíricos óptimos que por teoría son básicamente insesgados. Bueno, incesgados exactamente son los predictores óptimos, los BP, Best Predictor, y estos son, pues, eh, digamos, una versión analógica de, del Best Predictor, porque sustituimos eh, los parámetros de varianza por eh, los estimadores eh, de máxima verosimilitud residual, que además se sabe que para la varianza son incesgados, con lo cual lo que estamos viendo aquí es lo que esperábamos. Los eh, predictores eh, óptimos empíricos son básicamente insesgados. Claro, ¿por qué? Porque la teoría matemática nos dice que los predictores óptimos son insesgados. Bien, pues vale, esto, esto es correcto. Luego observamos que el sesgo disminuye ligeramente eh, según aumenta el tamaño muestral. Aquí vamos aumentando el tamaño muestral y a medida que aumenta el tamaño muestral, pues eh, disminuye ligeramente. Bueno, pues, bueno, eso está bien, está bien. Aquí tenemos un tamaño muestral, digamos, que no es fijo. En estos casos, todas las provincias tendrían tres observaciones, aquí todas, cinco observaciones, y aquí, pues, eh, el número de, de, de, de el tamaño muestral por provincia es variable, pero centrado en 10, varía entre 3 y 20. Bueno... Sin embargo, lo, lo que sí ocurre es que al aumentar el número de provincias, no en eh, vertical no se observa ningún efecto de mejora. Bueno, esto también es razonable porque eh, hay que tener en cuenta que aquí queremos predecir eh, un parámetro A por cada provincia y un parámetro R por cada provincia. Entonces, eh, nosotros podemos esperar mejorar si la ratio parámetros a estimar Tamaño muestral aumenta a favor del tamaño muestral, pero si permanece constante, como ocurre cuando bajamos, no tiene por qué mejorar. Luego las tres conclusiones que obtenemos aquí son razonables. Si, okay, vale, si nos vamos ahora al, a la raíz cuadrada... Del error cuadrático medio en términos relativos, también en tantos por ciento, pues aquí observamos lo que esperábamos. Es decir, aumentar el tamaño muestral, lo que queremos es que la varianza del estimador decrezca y va decreciendo significativamente al aumentar el tamaño muestral. Esta era una cosa que nosotros también. Eh, eh, preveíamos y es lo que ha ocurrido. Y al igual que antes, al aumentar el número de dominios, pues permanece bastante estable, pues por la razón que comentábamos, la ratio, eh, número de parámetros a estimar, eh, número, eh, tamaño muestral, pues permanece constante si bajamos por la vertical, con lo cual ahí no vamos a ganar nada. Bueno, la simulación 2 está pensada para... Estudiar qué es lo que ocurre con el estimador del error cuadrático medio. Recordad que el estimador del error cuadrático medio lo obtenemos por Bustras paramétrico. Bueno, pues repetimos una simulación eh, parecida a la anterior, los datos se simulan de la misma manera y los errores cuadráticos medios digamos, verdaderos de nuestros predictores, los, los obtenemos de la salida de la eh, simulación 1, de la simulación anterior. Entonces, esos eh, errores cuadráticos medios, que realmente son aproximaciones Monte Carlos de los verdaderos, los tomamos como verdaderos. Y aquí, pues, vamos ahora a calcular el error cuadrático medio del estimador del error cuadrático medio y el sesgo del estimador del error cuadrático medio. Ese es el objetivo. Bien, pues eh, nos vamos a los resultados. Esto es, digamos, el esquema de la simulación. Y si nos vamos a, lo, a, lo, a los resultados, bueno, un detalle más. Eh, una vez hemos estimado el error cuadrático medio, nosotros construimos intervalos de confianza al 95%, que serían intervalos de confianza que utiliza la distribución asintótica normal, y lo que queremos analizar es si esos intervalos de confianza asintóticos al 95% realmente tienen una cobertura del 95%. Bien, pues vamos a empezar por la tabla de arriba. La tabla de arriba lo que nos da son sesgos relativos en valor absoluto. Y claro, lo que nosotros observamos es que, bueno, tenemos unos sesgos en torno al 7 o al 8%, que eh, al aumentar B, B aquí es el número de réplicas Bustras, en el, en el Bustras paramétrico, ¿no? Entonces queremos analizar qué es lo que ocurre cuando aumenta el número de réplicas bustras para poder así dar una recomendación de, de uso, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos es que tenemos un cierto sesgo en valor absoluto y ese no disminuye al aumentar el número de réplicas. Pero lo que sí observamos es que el error cuadrático medio del error cuadrático medio en términos relativos empieza a ser del orden de un 21% y va disminuyendo a medida que B mayúsculo aumenta y al llegar a 400 pues se queda en un 12%. Claro, observamos que al principio disminuye mucho pero luego al final ya poquito. Con lo cual, bueno, esto nos hace pensar que a lo mejor con B igual 400 sería suficiente. Y en cuanto a, la, a las probabilidades eh, exactas de nuestros intervalos de confianza, cuando eh, aumentamos el B pues más o menos permanece estable y queda relativamente cerca del valor nominal, que es el 95%. ¿no? Bueno, pues aquí nos quedamos relativamente satisfechos, no nos equivocamos por mucho. Nos queda un poquito por debajo, nos queda en general sobre el 94% en vez de sobre el 95%. Bueno, aquí lo que vamos a presentar son, eh, en vez de los resultados agregados en una tabla, vamos a hacer unos box boxplots con todos los sesgos. Ahora fijaros que el sesgo puede ser positivo o negativo, aquí está el cero, por arriba es, es sesgo positivo, por debajo es sesgo negativo. Y entonces estamos viendo que nuestros estimadores son bastante insesgados en general. Eh, digamos que el sesgo medio es, es un pelín negativo, pero, pero estos esto son sesgos relativos, estamos en torno, no sé, un 3% negativo, ¿no? no es una cosa muy grave. Y lo mismo pasa con el, el, el otro caso, ¿no? Este es el, es el parámetro lineal y este es el parámetro de razón no lineal, ¿no? Bien, si nos vamos ahora a los correspondientes eh, gráficos de de boxplots, donde ahora aquí en este boxplot tenemos todos los errores cuadráticos medios eh, en raíz cuadrada y relativo, eh, ...pues observamos cómo va decreciendo, era lo que veíamos en la tabla, en la tabla solo pintábamos el valor medio, o sea, esta rayita era lo único que poníamos en la tabla, este numerito. Y ahora aquí lo ponemos todo. Y entonces vemos que va bajando, va bajando, y a partir de 300, 400 parece que la bajada se estabiliza. Con lo cual nosotros lo que vamos a proponer es que se trabaje con B igual 400, ¿no? Más, eh, claro, el, el coste computacional es grande con el, con el boostra y hay que intentar irse, bueno, un, un poco del principio... De parsimonia, ¿no? Evidentemente, si, si hay alguien que tiene potencia computacional y, y, y hace B igual 1000, pues mucho mejor, ¿no? Pero con B400 la, la, la calidad de la estimación es suficientemente buena. Bueno, y vamos ya a la aplicación a datos reales. Volvemos a recordar los parámetros que queremos eh, predecir: eh, es el consumo anual medio en alimentación y no alimentación de los hogares. Luego aquí tendríamos la, la razón, esta de aquí, que es eh, la razón de, de consumos medios o la media de, eh, de las razones de consumos individuales del hogar. Bueno, para, para poder eh, ajustar eh, el modelo, fijaros que nuestro modelo viene en función de las variables estas de consumo. Consumo en alimentación, consumo en no alimentación. La variable explicativa que vamos a utilizar es una variable categórica que es la composición de del hogar, consideramos tres composiciones básicas y luego una cuarta que sería la de otros hogares con una composición eh, distinta. Los valores poblacionales, digamos, verdaderos, los que nosotros consideramos verdaderos, los vamos a estimar utilizando eh, ...los pesos calibrados de la encuesta de, de la EPA, de la encuesta de población activa, sus factores de elevación. ¿Por qué? Porque la encuesta de población activa tiene un tamaño muestral muchísimo más grande que la encuesta de presupuestos familiares y eh, de hecho está pensada para dar estimaciones fiables a nivel de, de provincia, que es en el nivel que nosotros estamos trabajando en la otra encuesta, en la de presupuestos familiares. Entonces, estos tamaños poblacionales los necesitamos para construir... ...nuestros predictores óptimos, en la fórmula que antes veíamos, ¿no? Bien, eh, bueno, pues lo que hacemos es, eh, primero ajustamos el modelo sin transformaciones, nos sale pues una asimetría un poco fea, le metemos la, la, la, la, la transformación logarítmica y ajustamos el modelo, este es el modelo que hemos ajustado, estos son los parámetros beta, estos son los p valores... Eh, salen todos significativos, salvo este de aquí, pero bueno, como en el fondo esto es una variable categórica, los, los mantenemos. Luego estimamos los, los parámetros de varianza, los seis parámetros. Esta es nuestra estimación REML. Este es el intervalo de confianza bas, basado en la distribución asintótica eh, normal y este es el intervalo de confianza basado en el bootstrap paramétrico. Claro, este de aquí... Claro, es un, es un intervalo asintótico y, y este de aquí no lo es. Luego, en principio, más fiable sería el basado en el bustra. Pero como se ve, son bastante similares y lo que es importante es que nunca, nunca contienen al cero. Bueno, por lo tanto, las conclusiones que vamos a sacar son similares. Los parámetros nos parecen que son significativamente distintos de cero y, y en ese sentido estamos dentro del modelo que proponemos. Luego analizamos eh, los residuos estandarizados, tanto para la primera componente como para la segunda componente. Componente, eh, ya transformadas ¿no? por, por eso ponemos I1, y 2 y no Z1, y z 2 y bueno, lo que sí observamos es que la fórmula de la, la forma de la distribución es aceptablemente normal pero quizás en I1 aquí tenemos una colita a la izquierda pues un poco, un poco, un poco larga ¿no? entonces ahí todavía nos ha quedado un poquito de asimetría ¿no? no la hemos cortado toda pero bueno, la perfección no existe ¿qué le vamos a hacer? Si ahora hacemos el gráfico de residuos, los mismos residuos, lo hacemos en, aquí en un gráfico de dispersión, lo que observábamos en Isu. Son, pues, todos estos valores que están por aquí, por debajo del menos 4. Bueno, entonces, fijaros la situación que nosotros tenemos. Tenemos un tamaño muestral global de eh, 2010 y por fuera del intervalo menos 3.3 nos han quedado 250 observaciones de I sub 1 y 104 observaciones de I sub 2. Que esto, pues, serían en el fondo eh, observaciones anómalas, claro. Es una proporción que está, pues, básicamente por debajo, aquí por debajo claramente del 10% y aquí en torno, pues, al 10%. En, bueno, digamos que se podría afinar un poco más el, el análisis, pero nosotros nos hemos quedado aquí y esperemos que los revisores no se pongan muy tiquismiquis con este punto, ¿no? Bien, seguimos adelante. Entonces presentamos una gráfica donde aparece el estimador directo y, y la predicción del empirical best predictor. Hemos, hemos eh, ordenado las provincias por, por tamaño muestral, desde tamaño muestral más pequeño tamaño, hasta tamaño muestral más grande. Esto es para la primera componente, esto es para la segunda componente. Recordad que la primera componente es el, el consumo en en los gastos, perdón, en alimentación, y bueno, lo que sí se observa es que, eh, bueno, a medida que aumenta el tamaño muestral, pues, los dos, los dos, el, las dos estimaciones, pues, en general se van, se van acercando. Si bien hay que tener en cuenta que el directo utiliza pesos de la encuesta de presupuestos familiares y este utiliza los pesos más precisos o los factores de elevación más precisos de la EPA. Con lo cual encima el empirical best predictor pues, pues va ganando. Luego en el cálculo de los errores cuadrático medio es cuando ya se ganaba por goleada, ¿no? Esto es una cosa que nosotros esperábamos, vamos por debajo en error cuadrático medio relativo eh, sobre el directo, ¿no? Eh, bueno, esto es una cosa razonable porque el directo no utiliza información auxiliar. ¿no? Nosotros aquí metemos bastante información auxiliar en el proceso de estimación y eh, al estimar luego el error cuadrático medio, pues nos salen unos resultados que ya preveíamos. ¿no? Bueno, esto, esto es lo que ocurre para el estimador de razón. Eh, eh, digamos, aquí tenemos las estimaciones directas y las eh, predicciones eh, óptimas empíricas, y aquí las correspondientes eh, estimaciones de, del error cuadrático medio en raíz cuadrada y relativo, ¿no? Con lo cual también aquí ganamos para el parámetro R y también para el parámetro A, que obtenemos la misma, eh, los mismos buenos resultados. Bueno, aquí he puesto un mapa donde he puesto, digamos, la, la estimación de la, de, de la razón de gastos en alimentación, bueno, no, no vamos a hacer un estudio aquí sociológico, pero donde más gasto, eh, digamos, la razón de gasto en alimentación es más grande son en estas eh, provincias oscuras, que en general son provincias eh, de las que no podríamos decir que sean muy ricas, ¿no? Entonces, eh, parece que en estas provincias que no son las de mayor potencia económica, como podría ser el País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid. Eh, bueno, Barcelona, eh, bueno, pues eh, el gasto en alimentación, o la proporción de gasto que los hogares emplean en alimentación es un poco, un poco mayor, ¿no? Bueno, no somos sociólogos, no, no, nuestro, nuestra investigación no va orientada a, a, a analizar eh, sociológicamente ese resultado, sino a introducir metodología estadística nueva. Vamos a ver, en esta tabla... Este es simplemente para ver numeritos. A mí los numeritos me gustan mucho. Aquí está el, el, la provincia, aquí está el tamaño muestral. Eh, ...dentro de cada una de las provincias, la estimación directa de, de, del gasto medio en alimentación, la que nosotros proponemos utilizando nuestro predictor, que es relativamente sim similar, y aquí lo mismo te tenemos para la segunda componente, para el estimador de, para la razón de medias y para la media de razones, ¿no?, directo y eh, predicción empírica óptima. Eh, bueno, aquí... Mm. tenemos eh, calculado o estimado las, las, los errores cuadráticos medios en raíz cuadrada y relativos, ¿no? entonces lo que aquí observamos es que le vamos ganando al directo, el directo, estos son las, las, los, er los errores cuadráticos medios relativos del directo y estos son los que se consigue con el empirical best predictor ¿no? bueno, el directo, digamos en estos casos, no, no, tampoco está tan mal, pero bueno mmm, si utilicemos una técnica mejor, pues damos estimaciones más precisas sobre todo en la parte, en la que los tamaños muestrales son más pequeños, que es donde más se nota la ganancia ¿no? de, de un error relativo del 12% a pasar a un 5%. ¿no? Claro, digamos que lo hemos, lo hemos disminuido por la mitad, ¿no? aunque alguna gente diría, bueno, pues un 12% tampoco es tanto, ¿no? Pues menos es un 5%. Y bueno, para concluir y, y no pasarme mucho del tiempo. Eh, conclusiones. Pues, eh, las conclusiones son que hemos in introducido predictores, eh, predictores óptimos empíricos de, eh, de parámetros que dependen de dos variables y algunos que no son lineales, y además que tienen propiedades de insesgadez y esto hasta, es, hasta hace poco pues, no se había hecho en, en estimación en área pequeña. Eh, bueno, estos predictores, repito, que tienen la buena propiedad de minimizar el error cuadrático medio dentro de la clase de los predictores insesgados. Y esta propiedad, pues básicamente se mantiene si nosotros utilizamos eh, un procedimiento de, de, de estimación que produzca estimado, estimadores básicamente insesgados de los parámetros, como es el, el método de la máxima verosimilitud residual. Luego, damos también un procedimiento para estimar el error cuadrático-medio por búsqueda paramétrico. Y, eh, bueno, pues digamos que desde el punto de vista de la metodología, estas digamos que son las, las contribuciones de, de este trabajo. Y, bueno, un pequeño comentario de, de, de, digamos, de dónde está situado este trabajo. Digamos, desde el punto de vista de, de, de la utilización de modelos multivariantes, pues podemos citar el trabajo de, digamos, que sale de la tesis de Roberto Verament, que se defendió aquí en el, en el Centro de Investigación Operativa, un poco antes de 2000, bueno, sí, en torno a 2016 eh, se defendió. Eh, luego, eh, recientemente en TES tenemos otro, otro trabajo que utiliza modelos multivariantes eh, lineales mixtos, esta vez para la estimación de parámetros composicionales. Eh, luego, eh, también con, con modelos multivariantes, eh, hay, un, hay un trabajo en el que eh, estudiamos la posibilidad de que las variables X estén medidas con error, es decir, tengan, sean aleatorias y, y, tenga, y tengan un error de medida. Este, este, este trabajo pues, se, se va a publicar en la revista italiana de estadística. También con Roberto hay una, un, un siguiente trabajo derivado de su tesis, que es eh, digamos, el, el, el caso de trabajar con modelos multivariantes y temporales. Eh, recientemente eh, hemos trabajado con el modelo actual que, que he presentado en esta... En esta, en esta ...en esta charla, pero para la estimación simplemente de parámetros lineales, y aquí es donde, donde hemos estudiado sobre todo el algoritmo REMEL eh, utilizando pues, pues, pues un algoritmo de, de tipo Fisher-Scoring para calcular los estimadores REML. este también se, se, se publicará eh, recientemente en la revista italiana de estadística, y bueno y quizás la joya de la corona, es el libro que va a salir publicado ahora en marzo por la editorial Springer sobre estimación en áreas pequeñas, que es un libro pues, que, del que son coautores María Dolores Esteban, Agustín Pérez y Thomas Hopsa, que es un investigador de, de la Universidad Politécnica de Praga, pues, que nos ha visitado muchas veces y del que el cual bueno, estamos contentísimos, casi más que de los artículos anteriores. Y, y eso es todo. Muchas gracias por, por la atención prestada. Hola, Hola ¿qué tal José Juan? Bueno, eh, me ha gustado mucho la, la, la exposición, ¿vale? Pero siempre pasa lo mismo entre los economistas y los eh, estudiosos de la estadística, ¿no? Que nos, nos pisamos la manguera muchas veces. Entonces, eh, el economista Franco Modigliani, que fue el premio Nobel en el año 85, establece en su teoría o en su modelo de hipótesis de ciclo de la vida que el consumo se planifica a lo largo de la vida y tiene parámetros o tiene condiciones normales. Es decir, una persona, mmm, si gana el doble de dinero, no consume el doble de pan. Aproximadamente. Entonces, explica muy bien eh, la hipótesis que usted ha tenido de homocelasticidad, simplemente porque como no lo he visto y es un, es un caso muy muy común, eh, de cuando se explican los, los comportamientos de los consumidores y se explica la homocedasticidad simplemente era por eso, ¿no? Yo lo recomiendo que lo busquen en cualquier página web de de economía eh, Franco Modigliani, que, es, que lo explica muy bien, todo, todo el modelo de, de los consumos. ¿no? Y de nuevo, muchas gracias y enhorabuena por la presentación. Bueno, pues muchas gracias por el, por el apunte. Eh, claro, este es el problema que tenemos por no colaborar con economistas. Eh, claro, yo soy matemático y, y el objetivo de mi investigación es la metodología estadística. Y claro, en la, las aplicaciones que hacemos son para nosotros tienen casi casi un carácter ilustrativo, pero eh, claro, si, si nosotros quisiéramos eh, publicar en una revista más aplicada, por supuestísimo que necesitaríamos, eh, digamos, colaborar con economistas especialistas en los, en los datos con los que estamos tratando, que nosotros no lo somos. Entonces, agradezco mucho el apunte, lo vamos a mirar, porque, eh, bueno, como estamos revisando el artículo, eh, para la parte, digamos, de la aplicación a datos reales, nos vendría muy bien eh, hacer, digamos, comentarios de, del estilo que, no, que, que me ha hecho. Muchas gracias. Adelante, Juan. Sí, bueno, primero, Domingo, pues eh, nada, eh, darte las gracias por, por, por habernos dado este este seminario, que, que aparte de ser riguroso, eh, yo creo que se ha entendido, aunque no se fuese, aunque no sea, no se sea especialista ¿no? en estos temas. Eh, Además, hay que decir que hemos estado rozando a las 50, 50 personas como público, por lo tanto, quiero que sepas que ha sido un récord en el ciclo de seminarios del CIO, de acuerdo, 50 personas en la, en la sala escuchándote. Y, uh, y bueno, que creo que bueno, has puesto oh, de manifiesto ¿no? eh, que esta es una línea que está muy viva en cuanto a publicaciones y demás, que es un activo del Instituto, esto lo tengo claro, como línea de investigación... Y que se debería potenciar más eh, obteniendo recursos humanos que se pongan a trabajar en esta misma línea, ¿de acuerdo? Ya, pensando en el futuro, ¿de acuerdo? <risa> en el medio y largo plazo. Ahora, sobre preguntas. Eh, aparte del método directo con el que os habéis comparado, por desconocimiento pregunto, ¿hay otros métodos? Porque claramente le ganáis al directo. O sea, ¿Hay otros métodos alternativos más allá del uso de modelos en este tipo de situaciones en estimación en áreas pequeñas con el, que, con el que poder compararos y pelearos? ¿O, o no? ¿O es método directo versus eh, uso de modelos? Bueno, vamos a ver. En, en estimación en áreas pequeñas, pues hay básicamente dos, dos enfoques. Uno, uno, está, uno está basado en la en la distribución del diseño muestral, y ahí es donde está el método directo. Hay, hay, hay otros métodos que se llaman asistidos por modelos, que se pueden utilizar, pero que tratan de... no, no, no, no han tenido mucho, mucho recorrido porque no, no utilizan los, los modelos de manera explícita, lo utilizan de manera implícita. Entonces, eh, normalmente comparamos con el directo, que es el, el, el estimador básico a comparar. Pero, digamos, eh, utilizando modelos, eh, aquí se podría eh, haber utilizado otra, otra, otro enfoque y es trabajar con cada componente por separado. Qué es lo que se había hecho hasta ahora, ¿sabes? Cuando hay, hay, hay artículos en que estiman tasas de paro y, y a lo mejor modelizan cada componente por, por separado, ¿no? De, de ocupados y de parados. Y aquí los consumos los pueden modelizar. Cada uno por separado. Entonces, si quieres estimar, digamos, una tasa, tú es, es, por un lado estimas el numerador, por otro estimas el denominador con dos modelos distintos y, y de ahí sacas, eh, digamos, el, el estimador final de la tasa. Pero claro, esa forma de actuar, actuar es... Es, eh, no, no, no es eficiente y tiene incluso problemas para luego estimar el error cuadrático medio porque, claro, nosotros lo estimamos respecto de una distribución que es la que asumimos como verdadera, que es la, la distribución del modelo que ajustamos. Y claro, con modelos de unidad multivariante es, siempre ha sido un poco más, más complicado trabajar. Entonces, nosotros en la simulación, claro, no, no hemos querido comparar con la posibilidad de, de trabajar con los modelos, digamos, univariantes marginales porque damos por sentado y yo creo que en la comunidad, digamos, matemática que trabaja en esto, que eso es una forma ineficiente de actuar. Entonces, solo hemos querido ilustrar lo que le ganamos al directo, que es el que no utiliza nada de información auxiliar, ¿no? Para que se vea un poco la distancia. Bueno, no sé si con eso te, te contesto. En ese sí. sentido, este trabajo, digamos que es, es innovador, es, es novedoso, ¿no? Sí. No, no, ¿no? Es la primera vez que que se aplica un modelo bivariante a nivel de unidad con efectos aleatorios y a partir de ahí se sacan estimadores básicamente insesgados de parámetros sí, de razón propiedades. ¿no? a nivel sí, sí. De, de dominio. Sí, sí, sí, sí, sí, me has contestado. Y otra, sí. otra cuestión, en, bueno, con modelos de regresión es, para mí es importante, en general creo que lo es, la comprobación de las hipótesis del modelo, ¿no? pues no sé, homoceasticidad, normalidad independencia, vosotros has, durante la charla sí que habéis hablado cuando has hablado tú en concreto sobre la hipótesis de normalidad porque claro es súper importante porque luego se utiliza y os, os apoyáis por ejemplo en métodos de máxima verosimilitud entonces, habéis probado solo con la transformación logarítmica habéis probado con otras transformaciones que habéis descartado y se habéis quedado con el logaritmo eh, se puede aplicar una transformación Box-Cox, yo qué sé o estoy diciendo una tontería no, no estás diciendo ninguna tontería, se puede aplicar una transformación box cox Nosotros eh, y probamos tres transformaciones, eh, raíz cuadrada, raíz quinta y logaritmo. Y luego eh, hicimos gráficas de residuos, gráficas de histogramas, calculamos coeficientes de asimetría y curtosis, que no lo he preparado aquí, y la que tenía, y, y entre las tres nos pareció que ganaba el, el logaritmo, ¿no? porque era fue la era la que más reducía tanto en general la, la simetría como la la curtosis. Eh, bueno, sí, sí, sí, se puede, se podía haber trabajado más la transformación. Incluso, bueno, la aplicación a datos reales se podía haber trabajado un poquito más, como tenemos ahí bastantes observaciones por fuera del intervalo menos 3-3. Menos claro, aquí, aquí no hay, no, no, digamos, cuando, cuando hablamos de, de modelos con efectos aleatorios, una cosa que, que no... Que no funciona tan bien como en el caso de modelos de efectos fijos, es lo que se llama el, el leverage, el potencial, ¿no? Eh, para, para analizar la, las observaciones influyentes. Pero bueno, podríamos asumir que todas las que son outliers son influyentes, las podríamos quitar y volver a ajustar el, el modelo sin esas. Y entonces quedarnos con los parámetros beta resultantes de eh, ajustar el modelo eh, quitando esas observaciones y luego volverlas a introducir para eh, calcular los, los, los predictores. Es decir, porque al final el modelo nosotros lo ajustamos para poder predecir el valor de la variable y en la parte no muestreada de la población. En el fondo, lo que hacemos es predecir todos esos valores, ¿no? Bueno, pues, digamos que necesitamos estimar los parámetros beta y los parámetros de varianza. Eso lo podríamos hacer únicamente con eh, la, la, la, la submuestra que, que no produce outliers y luego, para la construcción de los, de los parámetros poblacionales, volvemos a incorporar lo que hemos quitado y eh, lo metemos en la fórmula del empirical best predictor. Eso, bueno, lo podríamos hacer así, pero no lleva, no lleva mucho trabajo. Entonces, de momento, en esta revisión, como no nos han dicho nada, lo vamos a dejar como está. Y vamos a decir que sí, que se podría hacer cosas de este estilo, pero... Pero que si el revisor no nos obliga, no las, no la, no las haremos. <risa> Normal. Te <risa> haría lo mismo. Y por, y por último, eh, ¿alguna, alguna extensión, ¿por dónde van a ir los tiros de, de las extensiones de este trabajo? Lo que se pueda contar, digo. Bueno, el, el bueno, sí, se puede contar. El, el, el, el siguiente trabajo con, con el que queremos eh, que queremos hacer es la estimación de composiciones. Eh, digamos, las, las, las composiciones son vectores, son vectores eh, de, cuyas componentes son positivas y suman uno. Eh, son vectores de mezclas. Entonces, eh, a nivel de dominio, pues pueden haber también vectores de, de mezcla que podrían ser las proporciones de población que... Eh, que están en cada una de las categorías de, pues, de una variable categórica. Eh, por ejemplo, en el caso de paro, proporción de población que está en, en ocupados, parados e inactivos. Aquí pues, podríamos estar hablando de, de, de proporciones de gasto no solamente en dos categorías, sino en siete categorías distintas de gasto. ¿no? Y estudiar eh, la estimación conjunta de ese vector para luego... Eh, ...esas estimaciones, de ahí sacar las estimaciones de las, de las tasas, ¿no? De estas razones. El análisis de datos composicionales es, es una teoría en sí, porque las composiciones, como están sujetas a la restricción de que sus componentes suman una, ya no están en R elevado a la N, sino que están en un simplex. Entonces, eso sería estimación en áreas pequeñas, no sobre R elevado a la N sino sobre el simplex correspondiente. Bueno, un poco es el siguiente trabajo que, que queremos hacer. Bueno, aquí hay un grupo muy potente en España en análisis de datos composicionales que está arriba en la Universidad de Gerona. ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor acabamos colaborando con ellos. Bueno, esta sería una, una continuación natural de este trabajo. ¿no? Pues fantástico, suena muy bien. <risa> Pues, ojalá que podamos verla. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Pues, eh, no sé, gracias a todos por acudir. Pues nada, muchas gracias, Domingo, por todo. Pues, eh, pues gracias una vez más y, y bueno, ya hasta la siguiente conferencia de otro compañero del CIO. Ah, pues sí, nos vemos. Muchas gracias. Vale, Domingo. hasta luego. Adiós.